Bienvenidos al canal de Leo Art Drawings. Hoy nos animamos a hacer un tutorial dibujando a Meliodas de los 7 Pecados Capitales. Principalmente no conocí a este personaje, confieso que en el único anime que me he interesado es en Dragon Ball y en toda la serie. Pero eh, gracias a la recomendación de un buen amigo eh, que les voy a dejar eh, aquí abajito, eh, en la descripción, el link del canal para que se suscriban también al de él, que está buenísimo. Él me recomendó que dibujara a Meliodas, ¿sí? de los Siete Pecados Capitales, y me he dado la tarea como de averiguar un poquito y de rastrear este anime y este manga, y de verdad que me ha parecido muy, pero muy, pero muy bueno. Tanto así, que me animé a dibujarlo y espero que ustedes también se animen a hacerlo y disfruten mucho dibujando y coloreando este personaje. Bien, se los voy a mostrar así rápidamente para que lo vean cómo quedó. Si te animas a hacerlo, no dudes en suscribirte, darle un suculento like y animarte a dibujar conmigo. Vamos a ver cómo nos va en el tablero de dibujo. Bueno amigos, si les gusta este video Dale me gusta y nos vemos en el tablero de dibujo. Vamos pues. muy bien amigos y para iniciar con este dibujo entonces me gusta iniciar como con una base o un boceto y arrancamos trazando una línea para distribuir las proporciones del cuerpo de nuestro personaje Meliodas de los siete pecados capitales eh, esta serie de anime y manga que tiene también eh, película y que además eh, Comparándolo con algunos otros animes, eh, por ejemplo, Dragon Ball Z, Dragon Ball, eh, los diseños de los personajes tienen eh, en su físico una simetría muy, muy parecida. Eh, los rostros son muy perfilados, muy parecidos, inclusive en las facciones eh, tienen muchas eh, similitudes. En el personaje, les confieso que lo que más dificultad me iba dando era el cabello, ya que los mechones de este personaje son bastante eh, alborotados, digámoslo así, y eh, se me hizo un poco complicado. De ahí la importancia de que deba observar bien la muestra eh, sobre la cual estaba trabajando. Bien, si tú tienes algo para contarme sobre este anime, pues escríbemelo en los comentarios, porque sí quiero enterarme de cómo suceden estas temporadas de este anime porque la verdad me lo voy a empezar a ver y quiero eh, referencias ustedes cómo lo han visto qué les ha gustado, qué no les ha gustado porque se hablan de siete pecados capitales y entonces yo como quiero saber todo eso ustedes me lo van a contar en los comentarios ¿listo? bueno amigos, vamos a pasar al dibujo se los voy a ir dejando paso a paso recuerde que si usted eh, se enreda un poco pues solamente puedes pausar el video y continuar con el dibujo, listo, y en una de esas pausas no olvides darle me gusta. Bueno amigos, los dejo con una excelente música, mientras van dibujando para que se concentren, para que se relajen, y les digo de una vez, fue un placer haber compartido con ustedes este tiempo de dibujo, un fuerte abrazo. <risa>